A chicos, supongo hacer una, una malla metálica muy interesante. Así que vamos a empezar agregando una malla y un plano. Tenemos aquí el plano y desde el modo edición, nos venimos aquí a modo edición, botón de la derecha del ratón y le decimos que lo subdivide. ¿Cuántas veces desde aquí, desde esta ventanita, decimos que una ah, Ahora le damos a la tecla número 7 para afrontar un poco desde la vista en planta de la pieza y voy a seleccionar desde el modo caras voy a seleccionar todas estas de aquí ¿Veis? estas son las que voy a seleccionar una vez hecho esto le vamos a dar a la letra y la arista que está creando el bebé que le llaman que está creando veis es de una sola cosa entonces, no tocamos esto, le damos a intro ¿eh? y qué ocurre, aparece este, esta ventanita, ¿no? Si esta ventanita le diéramos a la opción individual, ¿eh? veréis qué ocurre. Ahora le damos a la letra Y nuevamente y fijaros qué ha pasado. La, ahora el bebé se lo está haciendo individualmente. A cada una de las casillas que hemos seleccionado, es interesante verdad, bueno, para no tener que estar luego seleccionando las caritas estas que tiene esto aquí, ¿eh? una vez tengamos esto de esta forma, le damos a la tecla suprimir, que queremos suprimir, las caras, esas que hay seleccionadas, borro las caritas y ya hemos creado estos huecos, estos huecos que podrían ser las ventanas de un edificio, dos mil cosas, ¿no? En este caso lo vamos a utilizar para crear, ahora veréis, gracias a este modificador que tengo aquí, que se llama Tisu es muy interesante, eh, que ya sabéis cómo se instala, se viene uno aquí a preferencia en preferencia busca uno aquí, y una S, y ya veis, ya aparece, pues cuando veáis esta... Este, este complemento, pues lo activáis y aquí aparecerá una pestañita haciendo referencia a este complemento yo lo tengo activado, por lo tanto, ya me aparece aquí bien, una vez estamos ya en el modo edición nos vamos a ir ahora al modo objeto ya, estamos en el modo objeto, ¿verdad? bueno, pues voy a mover esto por aquí un poquito y vamos a crear ahora, vamos a agregar un cubo, por ejemplo. El cubo, las subdivisiones que hagamos serán las veces que queremos que se reproduzca todo este cuadradito. Por lo tanto, si queremos una especie de cestito eh, con muchos cuadraditos, pues haremos de este cubo muchas subdivisiones. Si solamente queremos una reproducción tal cual, pues prácticamente estaría hecho. Vamos a hacerle al cubo unas cuantas subdivisiones. Me vengo aquí a objeto, edición, botón de la derecha, subdividir. Ya lo he hecho en cuatro. Eso significa que cada uno de estos cuadraditos va a aparecer en cada una de estas partes. Vamos a subdivirlo un poquito más. Así, ah, lo vamos a ver, ¿vale? Para que se note claramente la idea. Bien, una vez hecho esto, volvemos al modo objeto. Desde el modo objeto ya ha llegado el momento de decirle, vamos a quitarle esta tapita. Así que vamos a irnos nuevamente a modo edición y todo esto, para que se vea luego por dentro, lo vamos a seleccionar. La cara tengo este eh, la opción de cara seleccionada y le damos a la tecla suprimir, suprimimos esas caras. Se queda como hueco, ¿verdad? ¿Veis? Hueco del cubo. Bueno, pues ya, una vez así, vámonos a edición. Eh, le he quitado esta tapa para que se vea la transparencia, en fin, que se vea esto pasamos aquí a objeto y ya tenemos todo lo necesario para aplicar esta herramienta primero selecciono esta pieza, que es la que hemos hecho antes con la tecla Shift pulsada y en segundo lugar seleccionamos el cubo Bien, ya tenemos estas dos cosas seleccionadas ahora de esta manera me vengo ahora a la herramienta y la llamo, la activo y aparece este, este menú, con todas estas posibilidades, que es muy interesante, pero nosotros vamos a ir a lo sencillo, el primer pasito, y ya cada cual que vaya ya eh, eh, indagando o ampliando conocimiento desde aquí. Eh, pincho aquí, ve Y le damos a aceptar. ¿Qué ha pasado? Sencillamente, el cubo permanece y ha hecho una copia llevándose esto este molde aquí si yo retiro ahora esto de aquí y esto también lo desplazo para allá porque ahora mismo no nos no, no interesa nos venimos para acá fijaros qué ha ocurrido hemos hecho un canastillo de ropa no o algo por el estilo eh, podemos escalarlo ya a partir de ahora ya podemos trabajar de muchas formas interesante. se podría convertir también en una especie de edificio ¿eh? Y fijaros que no es tan complicado. Luego, esto, esto de aquí lo podemos ocultar, ¿ves? Aquí el cubo este se puede ocultar, eh, y este plano también. Y le dejamos la teselación, la tesela que es... Eh, la tesela viene de, de los mosaicos romanos, de hacer cuadraditos pequeños, las cosas, ¿no? De, de convertir eh, grandes figuras a partir de pequeños cubitos de piedra eh, bueno pues aquí la tenemos ¿eh? una especie de tesela no todas las teselitas cada cuadradito de esto que sería una tesela ¿Eh? bueno, pues esta sería una posibilidad espero que, que os haya gustado la práctica es muy sencilla ¿eh? y aquí tenéis una idea eh, queremos que esto sea metálico y una malla metálica con estas perforaciones y tal bueno muy sencillo en lugar de elegir un cubo, como estáis viendo aquí, ¿eh? pues hubiéramos seleccionado, hoy ¿eh? ya más rápido, vamos a, a, a retirarnos de aquí un poquito, vamos a coger esto de aquí y vamos a agregar un plano. Agregamos malla, malla plano, eh, lo voy a escalar un poquito para que sea mejor, o me podría acercar también, y llamamos al plano que teníamos de modelo, era este, veis, es de aquí. Lo he vuelto a llamar para verlo. Lo selecciono. Me desplazo un poquito. Y este, esto habrá que subdividirlo primero. ¿ves? Primero, no. Nos venimos a modo edición. Lo subdividimos, botón de la derecha, subdividir. Y aquí, tantas veces como añitos, queremos que haya. En este caso, voy a hacer unos cuantos más, una cosa así. Y ya Nos venimos a modo objeto. Y ahora primero selecciono esta y segundo esta otra. Como tengo aquí abierto el panel, directamente me vengo a tercer lado y le doy a aceptar. Saco la pieza de molde de aquí. Esta la podemos quitar moviéndola o llevándola a otro lado o ocultándola. Y ya tenéis aquí una malla metálica que se vende comercialmente ¿eh? en la de la, la, ferralla, en los, en la tienda de en los, en los talleres donde venden metales. Esta de aquí luego ya sabéis, ¿no? Eh, ya lo sabéis, o sea que lo voy a hacer todo rápido para poder ver, los, nos veníamos a esta opción. Desde aquí para que se viera el efecto y aquí acordamos metálico arriba ¿verdad? y rugosidad poquito menos para que se note el efecto y aquí tendríamos bella el efecto metálico de la malla ¿eh? pues se usa para hacer vallado ya más, más robusto bueno pues aquí ya concluye la práctica chicos y espero que os haya gustado así que seguimos avanzando y mucho ánimo ah, para ocultar esta esta ventana ya aprovecho si le damos la letra n se esconden, ¿veis? Le damos otra vez a la letra n si queréis hacerlo de forma rápida, así. Y si no, nos vendríamos. Este es uno He de los resultados. resultados. Con un fondo, con un paisaje, aquí se han creado unos cubos. Pero la, la forma tan sencilla de hacer todo esto, colocando unos planos dentro de, de los cubos estos, que hemos hecho antes con Tissue, hemos cambiado el color a estos planos, lo hemos duplicado dos y dos a cada lado, y luego hemos cambiado el color luego a la hora del render hemos hecho un ahora iremos viendo más adelante cómo se va haciendo bueno aquí tengo ya la el resultado de, de trabajar con tissus. y ...no es nada difícil... ...y todo esto que parece un trabajo arduo y muy... ...con muchísimas horas de trabajo, pues no lo es... ...es simplemente saber usar la herramienta... ...duplicarla... ...y multiplicar luego en el escenario esto mismo, pero cambiándolo de... ...de, de sitio... ...y finalmente colocarle unas luces y un fondo de... ...una foto al fondo... Y vamos a pasar ahora a comentarlo. Bien, aquí tengo el, el escenario creado. La parte de abajo es un simple plano. Y el fondo de aquí es otro plano que lo he cruzado con este otro. Veréis aquí alguna irregularidad. ¿eh? Para que veáis también que este plano y este plano... Aquí se podrá ver mejor. A ver, voy a guardar esto de aquí. Aquí vamos a darle a la n para guardar este panel la letra n aquí se puede ver mejor lo que he, he colocado tres planos iguales y luego he intentado encajar lo que es la montaña el perfil de la montaña ¿eh? y aquí es donde se ve claramente lo, los tres planos se podía haber hecho de forma curva haber cogido este plano y haberlo curvado ¿no? y haberle hecho un escenario curvo de manera que hubiéramos evitado esto de todas formas eh, Quería mostraros, a ver aquí, vamos a darle a reproducir, esto es lo que saldría luego en vídeo, luego lo vais a ver. Hay un acercamiento en cámara, lo que tengo aquí seleccionado, a ver voy a bajar aquí un poquito y vamos a subir esto. Esto que estamos viendo aquí, un momentín, aquí voy a darle clic y voy a pinchar aquí. Estoy con las luces. Aquí estamos con luces. Me voy a ir a Cámara para que veáis las claves que he creado con la cámara. Vamos a aplicar aquí en la cámara. Entonces estas son las claves de cámara. Eh, vamos a ver. Empezamos desde el primer fotograma que estaría aquí. Luego veréis cómo... Voy a acercar esto un poquito para que se vea un poco más claro. Los fotogramas desde este punto a este punto hacemos un acercamiento... ¿Eh? De aquí a este fotograma, Continúa el acercamiento y aquí, de aquí a aquí va, va a hacer un pequeño giro de la cámara. Un desplazamiento quizás. Eh, en definitiva va a ir creando este plano, el que hemos ido seleccionando. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Voy a parar aquí. Y vamos a detectar la cámara. Para detectar la cámara le doy a la tecla 0. voy a alejarme un poquito. Y le voy a dar a la tecla 0. Ahí. Bueno, pues. La cámara por aquí tiene que andar. Me alejo un poco más. Aquí está. ¿Veis? ¿Dónde está la cámara? Aquí me está indicando la cámara. Este es el escenario. Voy a moverlo para que lo veáis. Esta es la idea. Y... Cuando le doy a reproducir desde este fotograma, veremos aquí la cámara. ¿Veis cómo se va moviendo? Aquí está un poco escalada porque tan pequeñita no la veía. Y este es el recorrido. Podemos personalizar el recorrido de la cámara. Aquí voy a darle al cero para visualizar la cámara. ¿Veis? Ahora a partir de aquí va a entrar por este pasillo. ¿no? Bueno, veréis cómo voy iluminando, a medida que voy entrando, voy iluminando la escena, ¿veis? Ahí, sobresaturo la escena, ¿veis? Ahí, ¿eh? Ahí, y va buscando otro punto de luz, aquí podemos verlo, ¿veis? Aquí este punto de aquí, he ido moviendo, vamos a seleccionar esto, también he creado aquí en, esta, en, esta, en este punto de luz una serie de claves, lo estáis viendo aquí, Vamos a continuar comentándolo. A ver, un poquito más para adelante. Aquí aquí podríamos haber creado, en este fondo, para evitar este, esta escena, veis que está todo muy plano, aquí podríamos haber colocado algunos arbolitos o alguna especie de montañita o cualquier cosa que no hubiese este corte tan plano en el horizonte. Pero eso ya os lo dejo un poco a vuestro gusto. Podéis mejorarlo. Y voy a acercarme. Para que veáis la, la idea. Estos edificio lo que he hecho ha sido repetirlo. No son... A ver cómo lo podríamos ver. Fijaros como estos son muy parecidos. Simplemente he seleccionado desde el modo alambre. No, desde el modo radiografía. Un grupo de edificios. De ¿Vale? aquí me he ido al modo de editar. He seleccionado un bloque así. Y luego lo he girado. Y lo he vuelto a colocar más allá o más para acá. Luego la cámara. Simplemente le he ido colocando en determinados lugares. El recorrido que quería que hiciera. Es bastante sencillo que parezca un poco un trabajo arduo y, y difícil no lo es. Luego ya desde el IBI en el procesamiento lo he subido bastante y lo que es la, el proceso de renderización ha tardado pues bastante tiempo pero el resultado no ha quedado tan mal. Por otro lado he aumentado el número de fotogramas desde el 1 al 750, lo he modificado aquí y lo he aumentado, ya automáticamente os aparecerá aquí el 750, este 24 fotogramas por segundo, lo he creado aquí en una carpeta como fichero AVI, ¿eh? de, de este nombre, le he puesto este nombre, y finalmente me he venido aquí a esta opción a procesar, he procesado un fotograma y posteriormente ya, he procesado la animación. Otra de las cosas que le he dicho a Blender aquí no está, es aquí, creo que está. Le he dicho que aumente el resplandor este de aquí, ¿veis? El desenfoque por movimiento. Veréis cómo aquí, eh, cuando se desplace la cámara, genera ese, ese efecto de desenfoque. No es ningún fallo, sino que he provocado a la hora de decidir esta opción, ¿veis? Aquí. Vamos a ver, ¿veis? Esto va a crear ese efecto que habíamos antes seleccionado. Y las luces, veis aquí este punto de luz, como voy modificándolo, cambiándolo de lugar, ¿veis? Luego se adelanta aquí. El piso. ya habéis visto lo fácil que es. Ese cubo, además me servía de, de referencia, lo he ido subdividiendo, por lo tanto, fijaros aquí, por ejemplo, que podría verlo, verse bastante bien, el primer cubo no, le, no lo subdividí. Luego le hice el, el tisú a este cubo, luego desplacé este cubo, el resultado, lo, lo desplacé y me fui al segundo duplicando y subdividiendo nuevamente el cubo una vez más. Entonces me creo esta esta forma ¿eh? veis dos bloques de, de ventana bien y después lo volví a duplicar a subdividir por lo tanto me salen ya seis ventanas seis bloques de ventana, estáis viendo bueno jugando ya con esto en estos paneles voy a desplazarlo para que lo veáis por un lado tengo la estructura hecha con tisu y por otro lado tengo estos paneles que están por detrás para darle solidez y crear el efecto de colores que habéis visto en la pantalla. Que sería esto de aquí, voy a verlo aquí. Aquí se puede ver, ¿veis? He duplicado 2 y 2 y 2 y 2 con distintos colores. Si queréis darle a este material un, un toque de vidrio, pues se lo podéis hacer. Desde aquí, de nuevo y desde nuevo en lugar de principista podéis elegir. Esta opción que hubiera venido también bastante bien. La opción B, de F, vidrio. Y, y poco más se comentará. Es fácil, es un ejercicio muy sencillo. Y, y espero que os, os haya gustado. Así que vamos a seguir adelante. Que esto creo que podréis hacerlo y lograrlo y, y disfrutarlo. Porque también hemos visto cómo podéis pasar esto y convertirlo a un fichero... Eh, de tipo AVI, JPG AVI, que por aquí venía, ¿veis? Nos veníamos aquí, recordamos, repasamos. Esto, aquí de creamos la carpeta, ¿eh? donde queríamos dejar el, el resultado, el resultado que vendría después de haber creado la animación. ¿eh? Luego buscáis la carpeta que se encontraría aquí, pero ya en formato AVI. tenéis aquí, ¿eh? tiene más formato, ¿eh? Pero los que son de animación son estos. Los que son de fotografía son estos. Le damos a reproducir. Lo que se pretende en esta práctica es que veáis eh, el proceso, ese ojo crítico que es conveniente, eh, bueno, pues ir, ir mejorando y, y, y desarrollando, eh, para, para ir mejorando poco a poco día a día. Bien, con esto damos fin a la práctica. Espero que os haya gustado y mucho ánimo.